¿Cómo no voy a recordar las posadas tradicionales, posadas mexicanas? Bueno, ya hay menos, sí hay en los restaurantes, hoteles, centros eh, turísticos. En otra forma, pues, no, pero de todos modos es alegría. De las que yo recuerdo primero, en la casa de Doña Casimira, en Silao, Guanajuato, calle Obregón, frente a donde está el... Super Las Palmas, cerca de la calle Juárez, pero en la avenida Obregón, ahí vivía la señora doña Casimira, tenía una casa muy grande y se hacían las posadas bonitas. La mayoría de niños, yo recuerdo que no había abrigos eh, o suéteres gruesos, eh, nos metíamos las manos en la pechera del pantalón, las niñas con un rebocito por ahí raído, pero todos muy contentos, muy felices. Saludos a Ana, Anita en California, saludos a Anita en California, saludos a Chayo, Chayo con cariño a California, que Dios las bendiga. Y a la hora de la piñata, pues eran cántaros realmente de barro que se rompían, a veces se cortaba uno las manos porque se dejaba uno ir, obviamente, este, cuando se rompía la piñata. Y velitas y limas y algunos dulces. Y luego jugar un rato allá dentro de la casa de Doña Casimira, que era muy amplia la entrada. Pero, pues más que nada, yo recuerdo esos días de, de mucho ambiente, de mucho cariño, pero de mucho frío. Repito, las niñas con algún rebocito cubiertas y uno, pues, por las manos adentro de la pechera del pantalón. No, no, no teníamos suéteres, no teníamos chamarras. No es como ahora que los niños llegan forrados, eran otros tiempos, estoy hablando de hace 73, 74 años más o menos, hace muchos años. Recuerdo las de mi tío Cheto en la calle La Palma, eh, frente a donde había un reloj solar, cerca de la reforma de donde fue la O'Brien, eh, cerca de la calle Unión. Allá a la derecha vivía mi tío Cheto con mi tío Chuy, y mi tío Chu ya había sido soldadera en la Revolución. Se casó con mi tío. Bueno, no se casó, vivieron juntos con mi tío Cheto, hermano de mi papá. Mi tío Cheto escribía las cartas, cartas afuera de la presidencia municipal, cargaba un banquito chiquito. Ahí se sentaba, llegaba la gente y él les escribía las cartas. Y desde temprano ya estábamos con... ¿Y a qué hora nos vamos, tías? Nos vamos con mis tías a la posada. Desde las 10 de la mañana ya queríamos que, que entrara la tarde para irnos a la posada. Y cada rato, ¿y a qué hora nos vamos? ¿Y a qué hora nos vamos a la posada? Y a las 3 de la tarde, ¿ya vámonos a la posada? Todo el día estábamos... Cuando empezaban las posadas, queríamos, pero... Que, que anocheciera pronto para irnos a la posada. Las posadas con mis tíos eran... Sería a las seis de la tarde, pero ya estaba oscuro, ¿no? <risas> Tavo Oaxaca! ¡Ra, ¡Ra, ra, El frío... Está haciendo frío en Oaxaca, me dice Octavio. Cuídense, Tavo cuídense. Dice, yo me acuerdo cuando iba a las posadas hacía mi lámpara con una lata de chiles y un papel, un sobre para no quemarse, adentro una vela para alumbrarnos, ya que no había alumbrado público, o sea, la lata, la vela, un sobre para agarrar la lata y así se iban a la posada, no había luz. Mariana Chávez, Mariana Chávez desde la Ciudad de México Hace poco conocí su canal de YouTube y, y se me hace muy interesante que nos comparta sus vivencias. Mariana, lo hago con cariño, mija, con mucho gusto. Quisiera avanzar más, pero no no permiten en YouTube si no tienen unas suscripciones. Por eso les da una guerra de suscríbanse por favor, y "Suscríbanse, por favor. <risas> Mariana, a tus órdenes. Lo que yo viví se los platico con mucho gusto. Lo que quiero es que sepa que siempre lo hago con cariño, respeto. No me gusta abrir heridas. A mi edad, mi hija, casi 80 años, los compró en medio año en junio. Lo único que tengo que hacer es hablar de respeto, con cariño y con mucho amor. Como decía Walter Mercado, con mucho, mucho, mucho amor. Que Dios te bendiga, Mariana, Octavio, que Dios los bendiga. Chayo Chayo en California, Anita en California también. Pues si sí, llegábamos a la posada con mi tío Cheto y eh, eran pocos niños, igual el, la misma estampa, pero pues ellos ni cama tenían, vivían muy humildes. Mi tía había sido soldadera en la Revolución Mexicana, mi tío Cheto escribiendo cartas. La mamá de mi tía Chuy hacía tortillas en un canasto en la mañana, salía a venderlas al mercado. Y mi tío Cheto, aparte de escribir cartas, Remendaba guarachos ahí en la casa. O sea, muy pobres, pero hacían sus posadas. Era como una manda para ellos las posadas. Se hacía con mucha devoción. Se rezaba antes de, la, de los cantos. Los viejos, obviamente, rezando con devoción y uno de nosotros, nosotros jugando. Pero sí recuerdo aquellas casas sin luz, como dice... Octavio, no había luz, nada más las velitas, aquellas casas de adobe, pisos de tierra, pero con muchas macetas. No sabíamos quizás que éramos pobres y ellos la lucha que hacían por hacían con mucho cariño. México era otro indiscutiblemente, pero las pasadas han sido hermosas en todo tiempo, pero pues más en aquellos tiempos. Y se llegaba la hora de la cantada, de cargar, cargar las andas, pasear el misterio que es José, María, el niño, el niño todavía tapadito con una sabanita. Y ahí pues íbamos cantando en el nombre del cielo. Y de pronto olía por ahí un copetito quemado porque, pues todas las niñas de trenzas, ¿no? De trenzas y uno pues, chamaco que acercaba la vela más de la cuenta y pues de pronto alguien resultaba chamuscado. Pero sellamos en el nombre del cielo, oh, os pido posada. Y al terminar la posada, porque se rezaba la letanía y decía uno, hijo híjole, todavía falta el bendito. Y como sabía uno el rosario de de veras, porque en la casa de ustedes, en Guanajuato, rezábamos diario el rosario a las ocho de la noche. Entonces, para nosotros ya era una costumbre, una tradición, porque en la casa se rezaba el rosario diario a las ocho de la noche. Gracias, Mariana. Gracias, mija. Gracias, mijita. Que Dios te bendiga. Y a la hora del repartidero de fruta, pues nada más eran limas, eh, tejocotes y dos o tres dulcitos, porque repito, era una familia muy humilde, pero ahí llegábamos con mucho cariño. Luego asistí a las posadas con la maestra Coquita, mamita de los maestros Tere y Ramón Corona, grandes amigos de nosotros y de la familia. Mariana dice del DF, yo era una niña de las que regresaba. <risa> con el abrigo chamuscado. <risa> Ay, mija. Mariana Chávez dice, yo era una niña de las que regresaba con el abrigo chamuscado. Ella desde la Ciudad de México. Ay, mijita, grandes recuerdos, bellos recuerdos. Y pues aquella niña no sabía Gloria y los tejocotes igual, alguna galletita de animalito dos o tres dulces y ya está ahí. Ya con la maestra Cuquita, mamá de los maestros Tere y Ramón Corona, que los queremos tanto, Teresita ya falleció, todavía sigue por ahí dando guerra a mi amigo Ramón, que queremos tanto. Doña Cuquita, decían la casa por la ventana, unas posadas hermosísimas, ya jóvenes todos, ya más elegantes, ya llegábamos con suéter o con chamarrita y pues ya se repartían más cosas. Y las piñatas, pues ya después, ahora son de, de papel, de mucho papel y los niños por más que le dan, pues no, no se rompen las piñatas, no es aquella magia de de la piñata de barro, no sé, vivimos otros tiempos, otras costumbres, luego vino la, la costumbre ya de nada más hacer posadas en los salones de baile, pero se canta la, la, la posada en el nombre del cielo, os pido posada, pero se encienden velitas incluso, pero ya no hay rosario. Como quiera que sea, las posadas son más espirituales, o eran más espirituales o deben de ser más espirituales porque es el camino de María hacia el nacimiento de Jesús. Acá en Chiapas, en San Juan Chamula, hay una costumbre muy bonita. Yo no he ido personalmente, me la platicaron, que el 24 de diciembre... Las señoras del pueblo se ponen frente al templo y están cantando y rezando, llorándole a Dios para que el parto de la Virgen sea sin dolor, que sea favorable, que, que Dios ayude a la Virgen en su parto. Ahí están en el jardín, frente al templo, todas las mujeres del pueblo haciendo oración, rezando para que salga bien el parto de la Virgen María a las doce de la noche. San Juan Chamula. Y volviendo a las posadas de mi pueblo, pues, cómo no las voy a recordar. A los amigos, a Carlitos Rodríguez, a Carlos Ferrer, su hermanito Lorenzo Ferrer, San Germán, su hermanita Norma, Ángel González. Sergio Manrique, José Luis Manrique, a tantos, a Ángel Zamora, platiqué con, con Jorge Zamora, hace días notario público, le pregunté por su hermano, el, el Buenafacha, le decía lo contrario, pero como que no me sentiría yo a gusto de decirle, mejor le digo buena Buenafacha. Le pregunté por su hermanito que era... Como dicen, de todos los moles donde quiera estaba, era la alegría de la fiesta. Muchos ya han fallecido. Le pregunté por Manuel Ibarra. Estudiamos juntos. Me dijo hace años que falleció. Pacheco falleció. Jorge Canchola falleció. Ya muchos se han ido. Y de aquellas posadas tan lindas, tan queridas, las añoro, las recuerdo... A veces he tenido la fortuna de ir a Sila, Guanajuato, a mi pueblo, a las posadas, pero ya quedan pocas. Para este sábado, primero Dios, o sea, de aquí a dos días, nuestro buen amigo Adán Romero Barrón ha organizado una posada ahí en el Jardín del Pueblo, en Sila, Guanajuato. Eh, seis de la tarde, siete de la noche, ya vi que oscurece temprano para está invitando a la gente del grupo de Recuerdos de Mesilao, pero pues yo siento que es abierta la invitación para todo. Así que ya saben, sigo viendo lo que me escribió Mariana Chávez. Yo era una niña de las que regresaba con el abrigo chamuscado. <risa> pues si olía de pronto a chamuscado, no sabía uno de dónde, pues iba uno para, viendo para otro lado y acercaba uno la vela sin querer y también a uno lo chamuscaban. Qué recuerdos, me da gusto saludarnos, que sean las tradiciones muy bonitas, muy bellas, las posadas, tradicionales posadas en México, en México, en las vecindades. Era una hermandad inmensa, yo viví una nochebuena en Tepito, en Tepito. ¿Crees que en Tepito, puro pleito? No, no, no, la gente muy solidaria, lo que pasa es que tienes que ser derecho, tienes que ser derecho. Entonces te entiendes muy bien con la gente de Tepito donde andes, con respeto y ser derechos, saludarlos con mucho cariño, fuerte, que sientan ellos que, que en el saludo se siente también la derecha de alguien. Entonces me tocó ahí pasar una noche afuera de la casa, sentados, eso fue todo. No había dinero con los cohetes por ahí, luces de bengala. Pero bueno, habíamos cenado siquiera tranquilos. Pero que estos días, estas noches, que vayan a las posadas, que recuerden que también son espirituales. Vienen de Estados Unidos muchos a su tierra, a las posadas. Les damos la bienvenida, los saludamos con mucho cariño. Octavio Cisneros, gracias Octavio. Ya me voy a trabajar, dice Dios lo bendiga que en Oaxaca tiene su casa cuando guste. Gracias Octavio, que Dios te bendiga. Cuídense, bendiciones a la familia, a todos. Que Dios los bendiga con mucho amor. Muchos saludos, muchas felicidades. Dice Mariana, yo recuerdo cuando en León se hacían las posadas muy bonitas. Mi abuelita, que en paz descanse, me practicaba que antes les daban solo fruta y cacahuates, sí. <ríe> Todo era más humilde, mija. Tejocote, cacahuates, marima. Y anden, anden, que les vaya. Todo era más humilde, mija, pero... Bueno, ya estamos mejor. Que Dios los bendiga. Gracias, Mariana. Gracias, Octavio. A todos un saludo cordial. Chayo en California. Anita, muchas gracias a todos. Que Dios. Los... Carlos Castro, Carlos Castro, Durán en Cozumel. Cozumel es decir, la Guanajuato es director de la escuela de derecho. En Cozumel y Jorge Zamora, en Silao, el notario público, con el que les digo que platiqué hace días y me dio mucho gusto escucharlo. Saludo a Rubén Pérez Valtierra de Silao, el notario público, en Romita. Rubén, hermano querido. No nada más, yo, todos te queremos mucho. Se ganó el respeto de la familia y de los amigos, de todos. Que Dios los bendiga. Juan Manuel Becerra ya no está con nosotros, ya se nos adelantó. Yo los recuerdo a todos con cariño, que Dios los bendiga. Allá nos vemos en la posada, aunque es espiritualmente, sábado en la tarde, Jardín Victoria, Sila, Guanajuato, día 18, organiza Recuerdos de Misilao con Adán Romero Barrón, que es el Presidente, director, programador, locutor, artista, redactor. Todo, todo de Recuerdos de silaos Saludos, Adán, y te felicito por ser tan buen, con tan buenas ideas. Mariana Chávez dice, aquí en Tepito muchas personas venían de Guanajuato y se quedaron a vivir aquí. Estaban desde que fuera inundación muy grave en León. Sí, Mariana. Mucha gente de Silao está en México desde los 50s cuando empezó la industrialización. Mis hermanos estuvieron trabajando un tiempo en México, vivían en la Martín Carrera, no había luz todavía en la Martín Carrera. Eh, vivían en un cuartito donde el piso pues era de tierra pero de piedras también y no hallaban ni cómo acomodarse porque dormían en el suelo y había mucha piedra, había cartones para dormir. Mi hermanito trabajaba ayudando en una peluquería y mi hermano Toño en una fábrica. Luego se regresaron a Silao, se fueron a Estados Unidos. Mi hermano Beto vivió allá más de 50 años, falleció hace como tres meses mi hermanito Beto pero les tocó vivir en la Martín Carrera, me tocó ir a saludarlos y me dio tristeza verlos como dormían en el suelo, pero no plano el suelo porque había muchas rocas, muchas piedras, entonces no hallaban ni cómo acomodarse. Pero bueno, pues así es la vida, Mariana, que Dios los bendiga. Mi hermanito Toño tiene 93 años, está en el asilo y yo voy para 80 años. Pero los saludo con mucho cariño, que Dios los bendiga y hasta la próxima, si Dios nos da oportunidades. Los quiero mucho. ¿eh?